En los basurales la naturaleza busca abrirse paso Sobre los envases hay un verde brote que se atreve y nace Y yo pensando voy a morir, morir, morir Sobre los relojes de las catedrales se apoyan los ojos de los visitantes Sobre las veredas que el agua contienen, donde pasan muchos Nadie se detiene igual se apoya el sucio Oye, Oye, Oye. Si todo te toca, todo te molesta, ya va siendo hora que afloje la queja, queja, quejas, quejas, quejas. Quejas, bloques, tejas. Quejas quejas quejas, quejas, quejas, quejas. Queja arriba, tejas.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 Pasan muchos, nadie se detiene igual. Se apoya el sucio hollín, hollín, hollín. Si todo te toca, todo te molesta, ya va siendo hora que aflojes la queja, queja, quejas, quejas, quejas, quejas, quejas, quejas bloques,